Bueno, pues este bonito rincón es el que he elegido para vivacear aquí en la Sierra de la Quiero hacer una especie de experimento y es que eh, me he dado cuenta que con el paso del tiempo he acumulado un montón de cosas relacionadas con el trekking y con el campismo y nunca me da tiempo realmente de usarlo todo. Este, este sitio que indico aquí es el que voy a, a preparar para vivacear esta noche. Pero mi conflicto es otro, mi conflicto es eh, qué utilizar, porque tengo saco de plumas, tengo saco de fibra, eh, tengo tienda de campaña, tengo hamaca, eh, funda vivac directamente. Entonces he pensado, a modo de experimento, que aprovechando que el puente de la constitución de este año hace, o, o pre pretenden que va a ser buenísimo, la verdad es que ahora la temperatura es magnífica, debemos estar como a 10 grados o así, 6 de diciembre, Teruel, <risa> Pues me he traído un poco de todo. Entonces, eh, a lo largo de estos cuatro días del puente, voy a ir probando diferentes opciones. Eh, en primer lugar, eh, la opción 1 sería la tienda. Es una marmot Tuxten que pesa 2,7 kilos. En segundo lugar, tendría la hamaca. Es una Didi Hamox eh, Frontline eh, que pesa 850 gramos. Y por último, eh, directamente funda Vivac, utilizándolo junto con mi saco, que es un Carintia, un Brenta, que pesa 1850 gramos. O bien un plumífero, un viejo Ronnie rogneig, no sé cómo se pronuncia Rockney de plumón un 850 queen, una maravilla eh, además con especificaciones militares que posiblemente sea el que use esta noche es un, es un doble capa de plumón, una maravilla Color chulísimo entonces creo que la configuración de esta noche va a ser vivaquear, aprovechando que no hace demasiado frío mañana eh, utilizaré a, eh, la hamaca y finalmente el sábado utilizaré la tienda de campaña buscando un sitio un poco menos expuesto porque en el fondo siempre tengo la sensación eh, de que, como decirlo, que nos van a pillar, o sea, España tiene parajes increíbles, abiertos al público y con vistas espectaculares como este, esta ladera en la que me encuentro ahora. Pero siempre tengo la sensación de que hacemos algo clandestino, joder. <risa> Para la gente que, como yo, nos apetece salir al campo de un modo natural y, y, y sano, eh, es terrible, pero tengo un sentimiento como que no debería estar haciéndolo. Así que hoy he librado este sentimiento. De hecho, llevo aquí ya un rato preparando eh, lo que va a ser la zona de Vivac y, y, y explorando un poco a ver si hay agua y demás. Y aquí no hay nadie, o sea, posiblemente no voy a encontrar a nadie en todo el fin de semana porque la Sierra del Albarracín está prácticamente abandonada, como, como Castilla la Vieja, como, o sea, Castilla León, eh, Castilla la Mancha... O sea, nuestras provincias de interiores están, están abandonadas y joder, aquí hay mucho espacio libre para disfrutar y yo voy a pasar aquí, espero, cuatro días chulísimos porque además el tiempo es estupendo. Estoy con un forrito polar ligero y no tengo nada de frío, así que voy a preparar... Eh, el, el suelo de, para el VIVAC y la noche va a ser larga porque anochece a las 6 son ahora las seis menos cuarto y, y, y amanece a las 8 así que hay muchas horas por delante, me he cargado el iPhone con un montón de canciones y me imagino que ese será el entretenimiento de esta noche, mucha nostalgia, muchas canciones ver este cielo puro y estrellado que se promete porque no hay ni una nube y luego, en sucesivas jornadas, os contaré cómo son las experiencias con los diferentes tipos de bivac. Primero con bivac puro y duro, al raso, lo que llaman los americanos un cowboy, cowboy night Mañana con la maca y pasado con tienda de campaña ligera. Os lo voy contando. Hasta luego. Bueno, pues definitivamente la configuración de esta noche va a ser la que comentaba antes. Esto es una colchoneta inflable. Eh, tengo la Climit, la Climit Recon, de, que es, la escogí porque es la que tiene el soporte más fuerte, es un 75 de Nier, que creo que viene muy bien para prevenir pinchazos. Además que yo soy de los que duermen de lado, y su, su espesor creo que son 7 centímetros suficientes para no clavarme las caderas. Eh, el saco que comenté el Ronege de plumón de doble capa, aquí he puesto para comparar, es que tengo dos fundas de Vivac, creo que esta noche voy a probar la que acabo de recibir eh, para comparar la verdad es que son tan discretas que casi no se ven esta es la funda Boscoso Español, la del ejército español y esta, que ahora saco es la del ejército británico de Goretex. la verdad es que además es sorprendente porque sí me ha costado 22 euros creo que ha sido en eBay y está nueva o sea, la, la he recibido hace una semana lo que sí que hice en casa para probarla la metí en agua pero literalmente ¿eh? la metí, la metí en, el, en la bañera y como si fuese una bolsa de plástico o sea eh, soporta el agua de maravilla y tengo una sensación por el tacto que tiene eh, que, que el trilaminado este el, el trilaminado cortex me permitirá dormir sin el sofoco que a veces se experimenta con, con estas de poliéster. La del español, que es prácticamente normal también, pero que tiene un tacto más plástico. Muy explicarlo. Incluso de sonido. No sé. Y por supuesto, este me parece bastante más robusto. No se pincha. De todas maneras, siempre coloco debajo una lámina de estas aluminizadas, que tienen un sistema de estos rip-stop. En realidad estas láminas las venden para construcción, no es el TIBEC este que tanto hablan los americanos, no, no es TIBEC de Dupont, esto es simplemente... Bueno, pues por fin ha salido el sol. Ha sido una noche larguísima, es lo malo de vivaquear en invierno. Y es que desde las 6 de la tarde hasta las 8 y media o así que hay luz, son 14 horas y pico de, de noche que se hacen aburridísimas. Sí quería comentar de la configuración de, de Funda Vivac eh, con saco de plumas y, y colchoneta que he utilizado esta noche, que me ha gustado mucho un detalle que no me había fijado antes, y es que la colchoneta climit tiene unas estrías... Bueno, también he usado una, una de estas eh, almohaditas inflables de viaje, recomendable. Pero me refería que la, la colchoneta, esta Climit tiene estas subes estas marcadas que hacen de, de apoyo, no me había dado cuenta, pero el, los pies al final hacen como de apoyo en, en, estas, en estos surcos y te permiten colocarte durante la noche y que te deslices hacia abajo, que es lo que suele ocurrir que te vas moviendo y moviendo y eh, me ha muy interesante eh, lo que se he ha sido meter la colchoneta dentro de la funda de Vivac y, y luego ya el saco por encima pero el tema este de las, de las uves la verdad es que cuando la había usado la colchoneta en verano, no me había percatado de ello pero ahora en invierno con saco grande o saco gordo me he dado cuenta de que esta, estas, estos focos son súper útiles, muy recomendables. Bueno, toca desayunar. Yo lo que suelo usar es el, el, el hornillo de alas, el hornillo pequeño. Que además encaja perfectamente dentro del pote este de medio litro. perfectamente la, el cartucho y, y el fire maple de titanio que es chiquitito, una cúcada la verdad es que muchas veces piensas ¿para qué liarse con, con hacer fuego? con hacer un, un calentar el agua cuando puedo tomar un café viene ya hecho y tiene su cafeína y tiene todo lo que necesito ahora para despertarme pero bueno es la tontería que nos gusta el, el hacer estas cositas en el campo Bien, pues voy a calentar un poco de agua como como todos sabéis ya que se hace y, y a desayunar que ha sido una noche dura la verdad es que me ha sorprendido lo silencioso que es todo esto pero silencioso quiero decir que absolutamente ningún ruido ni un corzo, ni un carabo, nada, ni un pajarito se ve que aquí el invierno pues hace que emigren todas las especies porque vamos, me ha sorprendido ni un ruido en toda la noche que además ha sido larguísima, 14 horas de noche así que bueno, voy a calentar el agua otra cosa que quería comentar eh, costumbre que proveemos de todo. ¿no? Eh, yo he usado por supuesto cantimploras, cantimploras de aluminio, eh, termos de acero... Últimamente estoy llevando estas cositas que se compran en eBay en, en los chinos, un euro con 25 me ha costado. Y tiene la opción de replegarse una vez que se queda vacío. Tiene pitorro para sacar el agua, Cierra herméticamente, no, no sale. <risa> en fin, vamos probando cosas y al final vamos decantándonos por las cosas más sencillas y últimamente también por lo más ligero. Cuanto más liviano, mejor. Así que voy a calentar el, el agua para hacerme un café con leche. Me he traído un mini panetón que ahora en Navidad es lo que, se, lo que se estila. Y una especie de mazatanes... Mini Stolen, se llaman mazapanes alemanes, que están realmente buenos. Lo que no me gusta es que estos de Lidl tenían que esforzarse por no usar aceite de palma, que es una composición que todavía lo lleva. Un punto y contra para ello. Y a disfrutar del sol, que justo está asomando eh, ahora mismo entre sobre la copa de los árboles. que meterse aquí con niebla uf, es arriesgado. ¿eh? Eh, siempre con el GPS y más en montes tan cerrados como estos. No hay senderos, no hay indicaciones, eh, no se ven trazas de madereros, nada. GPS es la mejor ayuda. Voy a intentar subir al caimodorro Dorro, que aunque tiene ese nombre un poco gallego, Resulta que es la altura mayor de la provincia de Teruel. Está aquí detrás. Tiene 1860 metros o algo así. Creo que, creo que es una cumbre muy simpática porque está rodeada de, de monte totalmente. Es un, un vértice geodésico envuelto de pinar. Ahora, en un ratito llegó y os lo enseño. Bueno, por fin un poco de luz. Estos saltos de... El barracín, son muy curiosos porque con esta combinación de pinos silvestre pinos nigra, juníperus sabinas parece un parque parece que estuviera tallado para poder pasear entre ellos es todo fruto de la geología y el pastoreo claro, pero es muy bonito muy curioso allí abajo se ve ya hacia Levante esta noche tengo que encontrar un sitio alto, no muy expuesto, pero sí quisiera que estuviera orientado a, al este para que mañana por la mañana me diera el sol cuando... Mañana. Porque esta noche la, la idea es... Dormir en la hamaca. Vamos hacia el caimón. Bueno, hace un rato decía que no había ningún hito en el camino, ninguna referencia. Y desde hace un kilómetro y medio o así, no sé, se les debe haber perdido a alguien. ...porque esto parece una autopista, cada 50 metros o menos ahí hay un hito de piedras. Y estamos ya al lado del vértice geodérgico este tan peculiar del modorro Está ahí, ya lo veo. Es muy curioso, ahí es escondido entre árboles. Supongo que los benditos forestales repoblaron esto hace 30 40 años y no cayeron en la cuenta de que el vértice iba a quedar envuelto. Pues aquí está. Este es el punto más alto de la provincia de Teruel. Veo aquí restos de... Supongo que sería una torre de vigilancia antiguamente. Sí, porque hay aquí trames y piezas de hierro. Me parece que comenté que tendría el caimodorro 1860 y no, he visto en el plano que son 1960 aproximadamente. Una anterior importante pero, por desgracia, sin vistas. Rodeado de pinar, rodeado de pinar. Bueno, El caso es que tengo ya hambre, son casi las 3 de la tarde por el valle para buscar sitio para esta noche, se me estaba quedando frío, he optado por subir un poquito aquí a este risco y voy a comer este estilo de comida que no es liofilizada sino que está preparada y se calienta con un con un sobre que tiene un producto cáustico que al mezclarlo con agua coge bastante temperatura. Se trata de esto. Epa. Es un sobre que se echa un poquito de agua, hasta la marca hasta que indica aquí. Esta de aquí. 60 mililitros nada más. Y alcanza una temperatura bastante potente. La comida que he traído es esta. Chicken sweet. And pasta pasta de pollo agridulce uh, a ver qué tal está dice que tiene uh, 600 calorías no está, mal, no está, mal, no está mal. entonces este esto se introduce aquí en el sobre con un poco de agua se esperan 12 minutos y se supone que te da una Una vez que se echa el agua, se deja plegado hacia arriba, y este es el aspecto que deja el sobre. De hecho, se escucha hervir el agua. Sí, está hirviendo. Con lo cual, la temperatura debe ser del orden de 100 grados, claro. Cuidadito con las quemaduras, avisan aquí en el cartel de uso. Eh, hay que esperar, por tanto, ya 10 minutos. Bueno, este es el aspecto que tiene la pasta agridulce con pollo. Está calentito, hay que reconocer que está bueno. Un poco fuerte, pero... Joder, haciendo fresquete como hace aquí en Teruel ahora, 7 de diciembre, apetece. Está bueno, ¿eh? Es recomendable. Lástima que pese tanto, porque claro, son 400 gramos de paquete. Frente a una comida liofilizada que pesan 150 170 gramos, no sé, es, es a, a plantearse. Además, el sistema este de calentar sin fuego es muy interesante. Para zonas así protegidas, cosas como esta desde luego prefiero un sobre con un, con un producto cáustico, que solo requiere un poquito de agua, que no andar con, con hornillo y mucho menos haciendo fuego. Pues esto es lo que voy a comer. un día muy bonito. La verdad es que está entrando viento del norte, está bajando la temperatura bastante, así que voy a buscar un rincón por aquí, en la zona más resguardada de, del bosque, para colocar la hamaca. Aquí, bueno, fíjate cómo se nota que está expuesto a los vientos porque hay cantidad de árboles derribados. No creo que sea hoy el caso. Voy a buscar un sitio un poco más abrigado. Bueno, así es como queda configurada la, la hamaca con eh, el toldo. Anclado. Y dentro bueno, tenemos el saco el de Brenta y debajo la colchoneta aislante bueno esta noche está haciendo bastante frío pero confío que, que resulte el campamento ha quedado bastante camuflado queda allí reparado por un árbol para que la senda de los animales, que he visto que aquí hay bastantes cagadas de ciervo pues que no me que no me molesten por la noche ¿y está bueno, pues ya es hora de amanecida, lo que pasa es que se ha cubierto seguro que nosotros estamos a uno bajo cero y me fastidia haber descubierto un detalle que en las acampadas de, de otoño no había visto, no había percibido y es que el, el brenta, el saco brenta eh, entra frío por la cremallera, es curioso porque tiene luego como un ribete aquí que lo protege pero lo cierto es que temperaturas así más frías, y tampoco hace una barbaridad de frío, ya, ya os digo que según el metro estamos como a uno bajo cero, pues se hace incómodo, ¿eh? Durante la noche se hace incómodo eh, percibir en un costado, todo a lo largo, además es una cremallera bastante larga, percibir en el costado el, el frío de la cremallera. Me ha fastidiado un montón. La verdad es que mmm, el, el que ha resultado ser el mejor amigo del hombre, como dice, es el, el gorro, el gorro imprescindible, me ha gustado y otro detalle es que como la monté durante la noche es eh, más largo un, un extremo de, de la hamaca que otro y desde luego si hubiera llovido, que no, lo, no ha llovido, si hubiera llovido hubiera sido un problema porque había dejado un extremo de la, de, la, de la hamaca, de la cabecera expuesto a la lluvia lo cual hubiera sido un problema, un fallo. Para futuras ocasiones tengo que tener esto en consideración. Bueno, hoy toca un clásico para comer, comida liofilizada, de esta que se rehidrata con agua hirviendo. He traído una marca nueva que no había probado hasta ahora, se llama Fire Pot. Eh, esto de hoy va a ser la Wood de Buey con Jorge Perlé, que no sé lo que significa, sinceramente. Pero bueno, son 520 kilocalorías. Hoy no me han dado mucho porque aquí en los alrededores están dando batidas de caza mayor y es un latazo moverse por el monte con, con el susto de los disparos de, de largo alcance. Yo no sé, esto parece la guerra. Eh, así que creo que de hecho voy a comer ahora en cuanto se caliente el agua y me largo de aquí. Esto de... Este chisme tiene aquí una, unas guías para, para rellenar, está bien, porque te indican por ejemplo que este debe utilizarse al nivel 7, o sea que hay que rellenar hasta aquí, Este, este es lo que se llena de, de agua, por eso, estoy, por eso estoy hirviéndola. Y ahora os cuento que tal está, está rica. el paquete calentito para las manos, presionado. Vamos a ver, a qué sabes. El rauto. Ha absorbido bien el agua. Está duro. Se diría que está al punto el arroz, pero para mi gusto duro. El sabor está bueno. Demasiada sal creo que le ponen porque He visto que tiene casi 2,2 gramos de sal por, por comida, lo cual es una barbaridad. Pero por lo menos no tiene aceite de palma. Son todos ingredientes naturales. Tiene bastante carne, ¿eh? se ve, se, se saborea, está bueno. Hmm. Creo que lo voy a volver a comprar. Esta noche voy a probar eh, una típica configuración de tarp para zona fresca, o sea, cerrada que se pueda, con unas piquetas, unos vientos, el tarp 3x3 de Didi Hammock y un par de bastones. Eh, lo voy a configurar aquí dentro, entre estos dos árboles, porque quiero probar luego una cosa que os muestro. Bueno, esta va a ser la típica configuración para pasar la noche. Lo que pasa es que hay un tema que no me gusta. He visto... Hay, hay blogueros que proponen otra forma más cerrada para que la parte frontal no esté tan expuesta. Eh, pero yo creo que usan tarps de 4x3. Es un 3x3. Desplazando el poste hacia el fondo queda bastante espacio aquí para, para poder colocar los trastos, los trastos a un lado y yo dormiré aquí a este lado. La es que me está llamando la atención, claro, como está soplando el viento bastante direccionalmente desde el norte, veis, se deforma, la, la forma de campaña se deforma. Entonces creo que voy a tirantar desde aquí y desde aquí hacia arriba, enganchando a un cable, a un guía, una cuerda guía que pondré por aquí arriba. A ver cómo queda. Bueno, esta era mi idea usando el bastón o bueno, cualquier artefacto así largo y resistente para tensar con una cuerda guía en el caso de que existan como aquí un par de árboles donde apoyarse ves, mantengo la forma de la tienda más tersa pliego los dos sobrantes este y este en el sentido de, del viento para que por la noche no, no flapen demasiado y me queda el habitáculo bastante recogido y además eh, puedo poner alrededor los trastos para que me tape un poco la entrada del viento sí, creo que va a ser así como pasa la noche con la esterilla y, y el saco y, y un aislante de estos de papel de aluminio eh, que, del que vengo hablando ya en varias ocasiones de construcción este va a ser bueno desde el interior efectivamente hay bastante espacio. Incluso queda los pies, como veis, queda sobrante, como para que pudiera incluso llover sin que caiga al interior. Y además por dentro me puedo incorporar. Está bien, esto sí. Pues sí, hoy he encontrado hay que llegar. Y aquí a la no sombra, pero sí al amparo de. Añoso, voy a, a comer. Hoy va a ser comida sencilla porque hace mucho viento, no quiero hacer fuego con el hornillo. Así que hoy va a ser queso y lomo. Queso y lomo, un clásico para ver desde aquí una almendrilla de la sierra turulense, un terreno este un poco más humanizado, de hecho ahí se ven eh, bancales con piedras. Así se ha hecho ya de noche. El día pasa volando y empieza la larga noche de 14 horas. Hoy al final voy a probar con la tienda de campaña, mi Marmot Tugsten de 2-3 plazas. Son 2 kilos 900 con todo el aparejo. A mí me encanta porque tiene doble ábside, doble entrada, por si eventualmente voy con otra persona, cada uno tiene acceso independiente. y Empaca perfectamente. Apenas es un kilo más que otras configuraciones que hemos visto de VIVAC. De Sin duda para épocas invernal estamos ahora como a 3 bajo cero. Hace mucho frío y se supone que esta noche además va a levantar viento. Así que voy a tirantarla un poco más, por si acaso. Y, y dentro... Pues supongo que esa especie de microclima que te permite descansar cómodamente, aunque de nuevo la estrella, la climit y el saco, el, el caricia brenta. Bueno, esta va a ser mi noche. El doble que una liofilizada pero por contra no precisas el agua para rehidratar la comida liofilizada así que en líneas generales es equivalente precioso también es similar del orden de 6 o 7 euros cada comida en cuanto a, a las pernoctas pues he probado el, el tar o sea el, el, el toldo configurado el vivac la tienda de campaña y la hamaca como era de esperar la tienda de campaña es la, la más cómoda esta noche, que es cuando la he usado, busco un hueco aquí debajo de uno de estos dinos, con, con barrujas y ruidas. Y se, se duerme de maravilla, con coberturas, y Y finalmente la marca. Y desde luego se me va a hacer el desayuno, por contarlo. Y desde luego recomendar los montes universales. Esto es un paraje precioso, son miles de hectáreas que no hay y Dios, aquí no encontraba a nadie en los cuatro días. Y, y está por descubrir, hay un montón de pistas para acceder. Eh, por cierto, eh, no quiero engañar a nadie, el equipo, que son bastantes bultos porque he ido probando diferentes configuraciones, lo he traído con mi coche. Eh, o sea, eh, me he acercado con el todoterreno hasta un punto razonable y luego con la mochila cargaba los aperos para ir a pasar la noche y probar las diferentes configuraciones. No se trataba tanto de hacer un trekking como de probar estos elementos en invierno que no es habitual en las tierras altas de Teruel exponerse. Lo que pasa es que ha sido un puente de la construcción glorioso porque salvo la otra noche que estuvimos como a 3 bajo cero, la verdad es que un poco de viento, pero nada de lluvia, eh, un frío razonable, muy saludable y vuelvo encantado a la ciudad. Eh, al curro y a pensar un nuevo viaje para el próximo puente. Hasta pronto.